¿Qué tal amigos de Derecho Inmobiliario? Bienvenidos a este cuarto video en el que estoy respondiendo preguntas relacionadas con el primer video del año que publiqué en este canal eh, sobre el incremento a los contratos de arrendamiento con el IPC. Se los dejo por aquí para que por favor, si no lo han visto, vayan y lo, lo vean. Y en esta oportunidad voy a responder una consulta que me dejaron en el canal de YouTube, en los comentarios de ese video, GM nos dice... Tengo una pregunta. ¿La notificación es obligatoria? Y la respuesta es sí. Siempre se tiene que notificar al arrendatario sobre el incremento que se le va a realizar, el reajuste que se le va a realizar a la renta que viene pagando. Pero ella adiciona en la pregunta lo siguiente, pero es que en el contrato se dice que el incremento anual es automático. Bueno, yo estoy de acuerdo con que los contratos de arrendamiento se pacten que el, que el IPC sea automático porque el IPC, el 100% del IPC es un hecho notorio, el IPC es un hecho notorio y según el código general del proceso los hechos notorios no se tienen que demostrar. Al ser un hecho notorio uno sí podría pactar uno sí puede pactar que sea automático. Sin embargo, la pregunta también dice que hace cinco años el arrendatario viene pagando el mismo canon de arrendamiento y no ha hecho esos incrementos automáticos. Entonces, sí puedo decir que se puede pactar la automática. ¿Cómo se diría? Que sí puedo pactar de que, que el incremento sea automático, pero si el incremento no lo hizo el arrendatario automáticamente y yo guardo silencio, no protesto por el hecho que el arrendatario no hizo el incremento pues yo estoy siendo con mi conducta pasiva al respecto estoy siendo anuente con el no incremento del, del, del IPC. Esto también va a generar mucha discusión porque algunos abogados si nos pegamos de la literalidad uno tendría que decir que no, no, no cabría el, el incremento automático porque la ley dice que tiene que ser avisado inclusive con anticipación que uno le va a reajustar. Situación que nuevamente eh, como que me referencio en el artículo primero de la ley 820 que dice que esa ley fija criterios que deben servir de base. Yo creo que el, esta ley lo que está haciendo es, mire, esto es como lo básico, pero no estoy limitándolo en muchas cosas. No lo estoy, no, no limito la libre, eh, la libre albedrío para pactar contratos, la, el principio de la autonomía, de la libertad de las partes para contratar. Si yo digo que el incremento es automático, yo como arrendatario, yo estoy en la obligación de incrementarlo automáticamente. Si no lo llego a incrementar, no significa que esté incumpliendo el contrato. No, no tendría por qué serlo. Pero si el arrendatario me requiere, el arrendador me requiere y me dice, oiga, usted no pagó, yo tengo que pagarlo. Pero si el arrendador guarda silencio cinco años, a mí no me vengan a decir cinco años después que tengo que reajustar el canon de arrendamiento. No, no, no, no, no, para nada. Si el arrendador nunca se opuso, nunca se me increpó, y nunca se enojó porque yo dejé de pagar los incrementos, significa que el arrendador fue consciente de, de ese hecho y por lo tanto no tendría por qué ser retroactivo. Estos son, son comentarios para que de pronto los analicemos y los cojamos también como con detalle. Como les digo, yo sí creo que uno lo puede pactar el incremento automático de decir que el incremento va a ser el IPC, el 100% del IPC, pero si no viene acompañado por actos que nos... Dejan como constancia de que como arrendadores sí estamos pendientes que el arrendatario haya hecho el incremento del IPC, pues estamos siendo permisivos en que no lo incremente. Bueno amigos y hasta aquí este video del día de hoy que espero que nos haya servido para que nos ponga a reflexionar. Los invito a que se suscriban a este canal y activen la campana de notificaciones, que me sigan en Instagram, que compartan este contenido, que me dejen sus opiniones al respecto en la cajita de comentarios. Y si llegan más preguntas, pues con mucho gusto aquí las estaremos revisando y aprendiendo entre todos. Nos vemos en el próximo video en Derecho Inmobiliario.